La transmisión para Facebook, para YouTube, para eh, Twitch también, así que bienvenidos, gracias Octavio Viramontes, un abrazo Alan, gracias a tía Nicole, ¿cómo estás tía Nicole? Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes. Aquí pasa algo raro, ah, no, ya no. Ya empezaron a llegar. Gracias, Betty Parra, ¿cómo estás, Betty? ¿Cuándo va a ser la fiesta, Betty? Para que pueda ir. ¿Cuándo va a ser la fiesta? Me habían prometido mole y no sé qué más, y ya no sé cuándo va a ser la fiesta o ya se casó y ya ni me invitaron, díganme. Yo sigo esperando la invitación para ir a Guadalajara a esa fiesta, Betty Parra. El 22 de octubre, pero ahora sí. Es cada cada octubre que yo me acuerdo. Ya llevamos como tres años que en octubre, que en octubre, y nada más no. Recuérdame como por por septiembre, claro que sí, va, va a ir Andrea, claro que sí. Recuérdame por septiembre, septiembre, no. Sí, recuérdame como por septiembre, septiembre a primeros de septiembre, ¿me recuerdas? Para ir a la boda hasta Guadalajara. Gracias, Octavo Montes por esa manita de 10. Gracias, Ana Yeli López, gracias. Vip González, un abrazo hasta Estados Unidos, gracias a Leslie, gracias, mejoras tu Oxlack Fest, ya hice Leslie, hice un Oxlack Fest, pero, pues, eh, para de mi cumpleaños, Dayana Argüello, buenas noches, ¿cómo estás Dayana? David Alcalá Ramírez, hagamos una fiesta de Anunakis y de experimentos, Maru, luna hermosa, no nos pongan a elegir como a los divorcios con papá o con mamá, dice Culat House. ¿de qué trata? Saludos otra vez desde Monterrey, hola Leslie ¿Cómo estás? Estaba viendo Melisa, dice Fabián Mejía Ox, invita a Melisa, está en vivo Invita a Melisa, ¿a dónde la invito? ¿A dónde, a dónde la invito? Ella, ella ya tiene demasiadas invitaciones ¿Para qué la invitaría yo? Buenas noches, hola, saludos Melisa te cambió el nombre a Roda ¿Me cambió el nombre a Roda? ¿Por qué Roda? Hola José, buenas noches, bien, gracias, tú, ah, ah, ya entendí, Melissa también está transmitiendo en este momento, por eso, por eso mi nombre aparece en rosa, yo dije, ese color está raro, está medio feito, pero es porque ella está transmitiendo y le cambió el color y ahora está en rosa, por eso me aparece mi nombre en rosa, no sabía, Guadalupe, ¿cómo estás, Guadalupe? Gracias por estar aquí. Saludos desde Sacramento, California, la tradición Oxlack. ¿Cómo te sientes hoy, amigo? El Gabo, el amo. Gracias por preguntar, El Gabo. La verdad, siempre esperan aquí que yo los entretenga como si fuera un payasito y nunca, nunca me dicen, hola, Oxlack, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás bien? ¿Fue un buen día para ti? No, nadie pregunta eso nada más. Haznos reír, Oxlack. Oxlack, haz un chiste. Oxlack. Invítame, Elisa. Nadie me dice, Oxlack, ¿te sientes bien? Sí, cambio de color, vengo de su canal. Saludos, buenas noches, Leslie, me alegra José, bienvenido. Gracias a Guadalupe Peje, también a Betty. A José Ponce, ¿cómo estás Ox? Pues, voy a estar mejor si hay superchats. Eso es, eso es una verdad. Podré estar mal, pero... Me voy a sentir mucho mejor si hay superchats. De verdad que cada superchat es como un ánimo. Me animan mucho. Oxlack te queremos. Oxlack. papi hermoso, ¿qué tal estuvo tu día? Dice Eduardo Franco. Este... Más o menos, eh más o menos. Mi día no, no estuvo ni bueno ni malo. Más o menos. ¿Estás bien, Ox? Dice María Orduña. Más o menos, María Orduña. Más o menos. Raúl Contreras, ¿cómo sigues de tu depre? Pues fíjate que los que más sonríen son los que están más deprimidos y entonces pues yo creo que estoy mal de la depre porque ando muy risueño últimamente mixau 83, un abrazote gracias, Ox Melissa está transmitiendo a en Miro ¿Cómo te sientes, Oxlack? ¿Tuviste un buen día, genio? Pablo Antonio Ordóñez, gracias por preguntar Pablo, ¿sabías que somos tocayos? ¿Sí sabías que somos tocayos? Pues me fue más o menos, yo diría que más bien que mal ¿Cómo estás, papá Ox? Mamá Meli nos abandonó, dice Quart House. ¿Cómo que los abandonó? ¿Cómo el meme? ¿Estás bien? Como el meme. Ah, ¿estás bien? Como el meme. ¿Cómo andas, Oxlack? Parece borrachín, dicen que sabes leer la mano. Obi, Ovi, yo sé leer la mano. ¿Qué pasó, Oxlack? ¿Se puede contar? Este. Pues yo creo que es, es cosa de mi mente, ¿no? ¡Ah, eso! Mira, Raúl Contreras. Ya me hizo sentir mejor, exactamente, exactamente. Exactamente. ¿Se escuchan mucho los sonidos estos que tengo de fondo? Ya le bajé, porque escuchaba mucho. Gracias a Raúl Contreras que me mandó 10 pesotes, ya ven cómo me pongo mejor cada que hay superchats. Dice, Melissa está leyendo las cartas, tú lees las manos. ¿Y qué, qué dicen sus cartas? Son cartas de la secundaria yo tenía un álbum con las cartas que me mandaban las niñas en la secundaria. Eh, todavía se lo voy a pedir prestado a mi amigo porque mi amigo guarda esos tesoros de la secundaria. Hicimos un álbum. Gracias, eh! Ian Hernández. Gracias. Mi amigo guarda un álbum en donde tres amigos guardábamos las cartitas que nos escribían nuestras, nuestras novias, nuestras, las que querían con nosotros, y entonces ese álbum era de fotos y lo llenamos de cartitas de las, de las noviecitas y así, entonces, pues un día, si se porta bien y hay muchos superchats, le digo que me lo preste y vemos mis cartitas, mis cartitas de la escuela, Oxlan, Melissa se pone celosa cuando tienes invitados, lo confesó ayer. ¡Ah! ¿Ya van a empezar los chismes? ¡Ah! Uh, ya van a empezar los chismes tan temprano. ¿Cómo que Melissa se pone celosa y que lo confesó ayer? Eh, saludos desde Iztapalapa, Ciudad de México. Gracias. Hola, ¿me puedes mandar saludos? Creo que sí. Andy Cruz Huerta, un abrazote. Y a Adrián Rayán, o Adrián Rayán, 72646. Bienvenido, gracias por esa manita de 10. Gracias por las manitas de 10 Pixau. Gracias Raúl Ponce. Hola Oxlack. no alcancé a ver tu entrevista en el canal de Eduardo Escoto, pero sin duda al rato la veo. Gracias mi hermano, chismecito. ¿Hay algo, algún chismecito antes de que iniciemos? Vamos a iniciar con lo que es la rajada peluda en esta emisión que es Granosa. Entonces, si no hay más chismes, vamos a iniciar con la rajada peluda. Recuerden que en este programa pueden llamarme por teléfono, mandarme audios, mandarme eh, un WhatsApp, escribirme sobre sus experiencias paranormales, historias de terror, algo de misterio, leyendas, lo que ustedes nos quieran contar será bienvenido para poderlos transmitir a través de su 57.8 FM aquí en, San, en Salchipapas de las Tunas, Estamos en vivo y en directo cuando son las 11.17 de la noche. Gracias y también nos escuchan en la Unión Americana. Gracias a Universo Espiritual que nos manda 5 dólares. Universo Espiritual se merece un canto del ángel. Estamos llegando a toda la Unión Americana por medio de la, de la antena X37 que nos da... Acceso a todos los latinos en Estados Unidos. ¿Por qué te conectas tan tarde, Oxlack, Power, Porque me encuentro hoy. Hoy me encuentro en Los Ángeles, California. Y aquí en Los Ángeles, California, son las 9:18 de la noche. Allá en Mexicalpan de las Tunas son las once Allá en Argentina son la una Así son los, así están los horarios. Aquí en Los Ángeles, pues todavía es temprano, por eso no estoy transmitiendo tarde ustedes van retrasados no van adelantados van adelantados la rajada peludona es patrocinada por las cartas de melissa y también por las transmisiones de exploración paranormal del cubo ellos son los patrocinadores oficiales son los padrinos de este programa de hecho, pronto podríamos verlos en una boda o bautizando niños. No sé, no sé, todo puede pasar. Todo puede pasar en esta historia. Ayer Melissa se veía entusiasmada cuando le ibas a hacer una confesión, pero cuando lo hiciste se le vio su carilla triste y desilusionada. Se desilusionó de que no era lo que ella pensaba, de que le iba a decir que hiciéramos moco profesionalmente. Pero después sí le dije que hiciéramos moco profesionalmente y se quedó más contenta. Yo tengo algo que contar, sueño con gente muerta que me pide favores, como comunicar algo a sus familiares que dejaron pendiente, lo increíble es que nunca falla lo que me dicen y las personas se sorprenden. Andy Cruz, ¿por qué no me mandas o me, ma, me llamas y me cuentas más? Tu historia es muy buena, mira ahí está el número en pantalla. Perdonen la emisión en Rosita, es la rajada peludona rosada esta noche le hubiera puesto así la rajada peludona rosada eh, ánimo hermano yo no tengo una pierna y no sé qué es una depresión el gabo no tiene una pierna ¿qué te pasó gabo? cuéntanos tu chisme, ¿por qué no tienes una pierna? qué bueno que nunca hayas tenido una depresión naciste sin una pierna te lastimaste, qué sucedió mi hermano, cuéntanos, cuéntanos, declaración romántica, de school Fabio Mejía, te habla Meli, me habla Meli, y cómo hago, a ver, me escribió aquí, a ver, vamos a ver si me escribió Meli, ¿no? Ya caray, me habló el tío Droy, el tío Droy y yo, nos mandamos, este videos de mujeres, de mujeres exuberantes. El tío Droy me dice, mira, mira esta, y me manda videos de mujeres exuberantes. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver que nos mandamos videos de mujeres exuberantes? ¿Sí o no? A ver, mándenme un super chat, si quieren ver cómo el tío Droy y yo nos mandamos videos de mujeres exuberantes. Sí se las enseño, pero, pero super chat quiero ver superchat chat voluptuosas exactamente sí de mujeres voluptuosas sí sí sí sí la neta la neta hoy vengo a decir toda la verdad aquí puras verdades para qué me voy a esconder a ver qué tal si el día de mañana llega mi mujer toma mi celular y ve que me mando videos de mujeres exuberantes que voy a quedar con la cara de payaso no de una vez que se enteren yo me mando packs con, con el tío Droid, packs que encontramos, packs que nos mandamos. Así, mira, mira esta, mira esta. ¿Dónde están los superchats? Si no hay superchat, no le enseño. Mira, aquí está. Aquí está el teléfono. Miren, ahí se alcanza a ver poquito. ¿Dónde están los superchats? Si no hay superchat, no les enseño. No les enseño. Pudieran tener una evidencia para que pudieran decir que soy un depravado, un degenerado, me pudieran acusar de algo, Oxla, pura para adelante, espero que estén muy bien, ya te traicionó el cubo también Ox, pura conveniencia, ¡Ay! ¿cómo que ya me traicionó el cubo? ¡Ay! Ah, cabrón, ah, cabrón, o sea, ¿vamos a hacer paranormal o va a ser de chismes el día de hoy? Gracias a Francis, que dice que gracias por transmitir en Twitch. Bueno, si hay alguna, si hay alguna donación, les voy a enseñar. Este que yo me mando videos de mujeres exuberantes con el tío droid eh, Le, si no es pack de Oxlack, no sé qué. El cubo le salió la carta que tiene difus, difusión eréctil. No se le para. ¿Qué? Ah, al cubo le salió una carta que no que tiene difusión eréctil. Ah, ¿qué? Ah, cabrón, ¿de dónde traen tanto chisme ustedes? Saca los packs, ya nos mandó Yasmín. <ríe> y luego es una mujer. Yasmín Mayorga dice: Ahí te van 20 pesos, saca los packs. <ríe> y también Ian nos mandó 5 dólares. Dice: ¿Cómo estás, Ox? Muy bien, Ian, mi hermano, gracias. Pues bueno, ya sacó. Ya les voy a enseñar, les voy a enseñar. Que, que efectivamente me mando packs con el tío Droid. Miren. Sí se ve ahí. Se lo voy a enseñar primero a mi mujer para que, pues si me va a regañar y se va a enojar hoy, pues que se enoje con provecho. A ver, ahí está. No se alcanza a ver, es que no le puedo bajar el, el brillo, no sé bajarle el brillo. Ahí está, miren, ahí está, evidencia clara. Mira, el tío Droid me mandó, no, más bien yo se lo mandé. Mira, ¿es el tío Droid? Yo le mandé este video. Yo le mandé este video. Miren, ahí va. Miren. Cómo, cómo ando de morboso. Yo se lo mandé al tío Droid. A él no lo culpen. A él no lo culpen. Yo fui el que lo sonsacó. El que vi ese, vi ese TikTok. Y le dije, mira tío Droid, date las tres. Fui yo. Me, me confieso culpable. Me confieso culpable. Ni modo. Puras verdades. Pero espero no lastimar a nadie, pero puros, puras verdades. No es cierto, no es cierto. Esto se lo mandé porque estábamos buscando material para el moco psiquiátrico. Así que, este, aquí la que están viendo en pantalla, tiene que, va a salir en el moco psiquiátrico y así le mandé el material. Dice, eh, pone esta. Así que no crean que yo me mando packs con el tío Droid, eso es, eso es feo y más si tengo novia, ¿cómo voy a mandar eso? No, no, no, si sí andábamos buscando una chica que se viera, que vendiera, que vendiera en la calle y que estuviera así exuberante, porque así decía la historia y pues la encontramos y se la mandé y ahí está, así que yo creo que mañana, mañana van a poder ver ya ese video, el video, el primer moco que vamos a realizar, moco psiquiátrico. Recuerden que juntos hicimos esta historia, así que ahí la tienen. Las coleccionas como si fuera cartas de Pokémon. Eh, la mano peluda de la bruja del 71. No, no lo mandas, pero sí lo recibe Sox. ¿Cuándo, ¿Cuándo sale el episodio? Mañana, mañana va a salir. Ya se había espantado mi mujer, ya estaba enojada, Uf. Sentí hasta acá su mala energía, sentí entre tristeza, decepción, enojo, coraje, violencia intrafamiliar. Sentí todo eso Su ki llegó hasta aquí, hasta mí. Por eso tuve que desmentir esto que estoy diciendo rápido, porque si no, iba a empezar a enfurecerse más. Osla, ¿por qué no invitas a Dakar de Vete a la Verge? Mejor vete a la Verge, este, todo completo, ¿no? Que venga todo, vete a la Verge. Venga, no nada más Dakar, porque son, son varios que yo sepa, son como dos, ¿no? Fabián, saludos, estaba buscando material para para el ganso, súper <risa> tático, sentiste el verdadero temor, sí, la verdad sentí el verdadero temor. Nel, yo me parezco a esa y hasta mejor, yo me parezco, no, tranquila, Andrea, tranquila, no, no, no, estábamos buscando una que quedara doc a la historia. Tranquila, tranquila, no pasa nada, tranquila, vieja tranquila vieja, no te peinaste Yo nunca me peino nunca me peino, en realidad siempre despierto así me duermo así, mi novia dice que mi teléfono ya parece burdel, dice Neil Sigma Melissa le anda leyendo el oráculo oráculo Akira le anda leyendo el oráculo Akira Ox, ¿conoces la leyenda del cuervo? cuéntamela, cuéntame la leyenda del cuervo hola de nuevo Williams si está mejor, Andrea, pues Ovi, Ovi está mejor, Andrea, Ovi. Oxlack le anda jugando al canelas. ¿Qué es eso, Alec? ¿Qué es eso? En fin, la hipotenusa. Muy bien, gente, pues muchas gracias, bienvenidos. Qué bueno que están aquí, me da mucho gusto que estén hoy en la rajada peludona. Aquí, aquí te entra el nervio. Así que vamos a empezar a revisar el correo, a recibir llamadas telefónicas, a que nos escriban sus historias paranormosas, morbosas, sus historias paramorbosas, te cuento otro chisme, que estuve en, el, en vivo de Melissa, le salió el soldado caído, y además dice que tiene ganas a sus amigos, confesó que dijo que era verdad porque le encantaba verle a sus amigos. ¿De qué hablas, Gray River? ¿De qué estás hablando, Gray River? ¿Qué, ese chisme, como no entendí, Vamos a recibir la primera llamada de esta noche. Estamos en La Rajada peludona. Aquí, aquí te entra el nervio. Y César Buen Rostro nos mandó 2.500 likes. Eso, mi César. Gracias, mi hermano. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, hola, ¿quién habla? Buenas noches. Yo Alberto, me conoces en Twitter como 314 Love Machine. <risa> oh, yo pensé que era la comadreja o el piolín por la mañana, algo así. ¿Tienes voz de locutor? Ah, ah, por favor, soy, tengo mejor gracia que eso, pero... ¿no? Oye, eh, honestamente, muchas gracias por ayudarme a alivianarme los nervios. Ahorita te cuento en, un, eh, en unos minutos más, pero... No manches, compartir material, material triple X en YouTube, no, es que eso se hace en X videos, no, no aquí. Aquí se puede todo, con que no nos vean no pasa nada. Ok, está bien, bueno, mira, ahorita no sé, ahorita que relajos te comparto, pero mira, Uh, honestamente muchas gracias por y no, ahorita te voy a decir por qué no pienses mal este por mínimo ayudarme con un po, con algo chusco este para aliviar los nervios ahora sí voy a hablar un poco en serio este a ver Hace vivo en como te digo vivo en San Diego California Ajá. Pero hace como creo que media hora, 45 minutos, no sé qué ocurrió. No sé si alguien mataron a balazos o lo asustaron a balazos afuera de mi depa. Uy, estuvo fuerte. Sí, ya sé, creo que hoy como unas 7 o 10 detonaciones. solamente por ahora no me animo no me animo a revisar qué pasó. No tengo todo cerrado, las puertas, ventanas y por la única luz que tengo prendida es la del, la del baño. Bueno, pero pues como ya pasase mucho, creo que ya se fueron o no sé, de seguro le dieron una advertencia muy a la mala a uno de mis vecinos. No puede ser, no puede ser, qué violencia estamos viviendo. Sí, pero obviamente como te digo, es del lado de San Diego, no estoy en Tijuana. Ah, ahora estás en San Diego. No, siempre he vivido en San Diego, nomás de vez en cuando este cruzaba Tijuana, cuando nos conocimos en persona, pues obviamente fue para ver la convención, saludar, ah, nos platicaron un buen rato, pero siempre he vivido en San Diego. Órale, pues, sí, sí me acuerdo, allá en Tijuana estuvimos en la convivencia. Sí, sí, sí ya sé, este, obviamente tomé muy a pecho y muy en serio que dice que, que los de Badabun te, que, te querían golpear o si, o si no eran ellos, no sé, qué Gronger o Forever P, no sé, te querían hacer algo por eso, aunque no era, dizque, no era ninguno de los famosos que estaban agendados, pues solamente dizque, bueno, aquí te, te quería acompañar, hacer rela, relajo, relatos, pero ay, el que organizó el evento ya sabes que me, eh, me corrió muy gacho de ahí. Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Bueno, este, como te digo, ahorita, este, estoy, por ahora, este, estoy bien, ya pasaste un buen rato los, los balazos, pero por ahora no quiero, bueno, no quiero ir a revisar. Bueno, mi hermano, nos vas a contar una historia paranormal, una leyenda, algo relacionado al mundo del terror. Pues, bueno, está bien, ya nomás para, aunque sea un ratito, este olvidar lo que acabo de, el espanto que acabo de sufrir hace un rato, pues, bueno, mira, hace, no me acuerdo, hace, no sé, hace cinco, siete años, este, um, vi, uh, ahorita te cuento, okay. mira, vivo en unos complejos de aparta, uh, de apartamentos, está en la cuadra del trolley de Bayer Boulevard, este, bueno, una noche de es, de esas que como las de siempre que no me gusta dormir temprano, no sé miré por la, y no es la primera vez que me ocurre este se me apareció las, la que llaman malamente la santa muerte afuera de mi casa ok, cómo la viste estaba ahí parada así con su traje de túnica blanca en su guadaña Sí, la, la clásica apariencia con la capa negra, la calavera la guadaña, etcétera, etcétera me espanté, regacho me escondí en el closet de mi cuarto, empecé a rezar el Ave más Día, a recitar sin parar Ave más Días y como unos 20 o veinte minutos, después media hora, una ambulancia llegó a mi de a mi zapar, al estacionamiento de mi depa, se llevaron, se llevaron a una señora y creo que a su manera me me estaba pidiendo decir que, bueno que se iba a llevar a alguien que vivía cerca de mí, porque okay. una otra señora que se llevó la ambulancia, no sobrevivió, se, se murió en el hospital. No puede ser, o sea que sí fue real que la santa muerte se apareció y que alguien murió? Uh, bueno, yo la miré, yo la miré, este, nomás, obviamente por el susto me fui con esconder en el, en el clóset a rezar, pues obviamente no iba atrás de mí, pero creo que pues, creo que la caché haciendo su chamba, su chamba, entre comillas. A ver, ¿puedes repetir el Ave María como ese día lo hiciste? Eh, pues, estamos muy asustado, pero lo diré en tono normal este. A ver. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María... Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ah, Pero sí te lo una, sabes. es una oración conocida. ¿Por qué me la pediste? Eh, este, pues, porque yo no, yo no me la sabía, pensé que tú tampoco, y sí te la sabes bien. Soy católico devoto voto, eh, Muy bien. A ver, échate el, el yo creo. Eh, ¿Cuál? El credo. El credo, el credo. Uh, ok, aquí va el catecismo. Bueno, eh, diré el credo original, pero lo, lo puedo decir en inglés porque es el que usualmente digo en mis oraciones. A ver, lo, eh, tus oraciones hablas en inglés. Uh, algunas las campechan, las cambio de inglés al español, porque mira, uh, antes de decir el credo, el Ave María por algún no sé qué clase de error en la traducción hicieron, pero... Cua, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Pero en español se dice, Dios te salve, María, el Señor es contigo. Pero en realidad no son las, casi no son las mismas palabras. Ok, okay, te entiendo, te entiendo. A ver, dime la mitad del credo en inglés. All right. uh, creo, Te voy a decir el original, el corto. A ver. I believe part of the Almighty, creator of heaven and earth and then yeshua jesus christ his only begotten son our lord who was conceived by the power of ruach HaKodesh, the holy spirit born from the womb of the virgin maria suffered under pontius Pilate, was crucified died and was buried he descended into hell for the salvation of souls and on the third day he rose again from the dead forty days later he ascended into heaven and a seated at the right hand of God our Almighty and from henceforth he shall return in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end I believe in Ruach HaKodesh the Holy Spirit of love Almighty the Holy Catholic Church the communion of saints the forgiveness of sins the resurrection of the body and life everlasting amen amen muy bien, muy bien, entonces con eso, si sí pudiste, pues, protegerte de la Santa Muerte. Eh, bueno, en realidad ya sé que popularmente se conoce como la Santa Muerte, pero según tengo entendido, en el libro de Éxodo, su verdadero nombre es el Ángel Exterminador. ¿Cuál? El Ángel Exterminador, el Ángel de la Verdad, el Ángel Exterminador Metatron. Verdad, sino el nomás el Exterminador, que según que en el libro del Éxodo, que, lo, que se, pues, ya, de seguro ya conoce estos relatos y de seguro se contarán mucho en la antes de que llegue la Semana Santa o en Semana Santa que bueno, los católicos pues celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús obviamente la fe original la fe, los judíos pues celebran su liberación, liberación y, y escape Cristo, obviamente en una de esas eh, durante las siete plagas que según que que mataron, un, mataron un, cor, un un carnero para comer y con la sangre del cornero bañaban el marco de la puerta para que el ángel exterminador no entrara a su casa. Ah, sí lo recuerdo, es, sí lo recuerdo. Bueno, que era obviamente el preludio de, de la crucifixión de Cristo. Obviamente los católicos no hacemos eso porque Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cordero de Dios, ¿te sabes esa canción? Que quita sí, claro, sí. el pecado del mundo. ¿Cómo va la canción? Ten piedad de vosotros, ten piedad. Y no Mateo 325 veinticinco. De... Sí, así vamos. Sí. Un... sí, ¿verdad? Con la... Yo necesito... Espantando a los fantasmas que están en tu casa o algo por el estilo. <risa> Entonces, la próxima vez que nos veamos, además de ir a hacer una exploración urbana en la Cueva del Peludo, te voy a regalar una estampa del Padre Pío. La necesitas. Órale, suena muy bien, suena muy bien. también ¿Cómo? ¿Deja? ¿Cómo? Ah, nomás estaba escuchando el canto de la llorona o el canto del ángel antes de continuar a hablar. Sí, ya está. Ah, bueno, como te este te doy una especie de exclusiva o adelanto a nivel mundial. A ver, nos vas a dar una exclusiva a nivel mundial. Bueno, sí. es una ¿Es una predicción? No, no, no, ya, múltiples de esas ya te las he soltado en... Twitter, obviamente has de describirlas usando el 11 hashtag Divina Miserico. Ya doy una breve descripción y otra en video. Tengo, ya te man, escribí una letanía de ellas, ahí las revisas, pero. Okay. Bueno, lo que quiero también decirte, pues este, es algo que por ahora la Iglesia Católica no quiere ad, admitir o no quiere procesar, vivamos porque no hay mucha evidencia al respecto. Sí. Bueno, aquí voy. Este, oven, oh, eh, oh, eh, sabes muy bien que abajo de la Virgen de Guadalupe hay un pequeño ángel, ¿verdad? Sí, sí, que lo está aplastando. No, no es que la está aplastando, creo que nomás la está cargando Además, en, en, No solo en la Virgen de Guadalupe, sino en múltiples otras ocasiones de la Virgen María, es, ah, de vez en cuando la acompaña una un ángel abajo de ella. Sí. Y según este. No sé, no sé si es por revelación divina o porque oí mal una, en, una, en una misa este, cuando estaban leyendo la, la palabra, que según que entonces a María se le apareció el ángel Gabriel para decirle que iba a ser la madre del Salvador, etcétera, etcétera, sí. este, pero yo no oí mal el nombre. ¿no? Ya sé que en la palabra dice... Y el arcángel Gabriel se apareció, pero por algún motivo yo vi el, ar, la, el arcángel Auriel. Ajá. Bueno, el arcángel Auriel, obviamente me dice: Auriel, pues quién es Aur Auriel? Y yo estoy yo, Realmente me cayó el 20 en esa misa de hace 7 años, que por, bueno, si se puede decir, por una chimpa, un error, que así se llama el arcángel que está abajo de la Virgen de Guadalupe. Ah, yo no sabía. Es el arcángel Auriel. Sí, Auriel, y bueno, su, y que según tengo entendido que, eh, que significa es un nombre de Israel hebreo que se llama, que significa luz de Dios. Oh. Bueno, y creo que por eso explica que el, atrás de la Virgen de Guadalupe esté brillando el sol atrás de ella. ¡Oh! No lo sabía. Bueno, de, oh, bueno, este, esa, bueno, repito, todavía no hay tanta suficiente evidencia, o supongo que Dios no ha hecho suficientes cosas a través de mí para que la iglesia católica lo, lo admita y lo quiera reconocer, aunque tal vez tarden varios años para que lo haga. Ok, ok, well, well, well, es bueno que me lo hayas bueno. platicado. Bueno, sí, también ya, ahorita este pues, bueno estoy un poco despreocupado por lo que acabo de pasar en mi directo y es, bueno o sea, me ayuda a hablar un poco, ojo sí, ya no es para bueno. distraerme Está bien mi hermano, te agradezco mucho que nos hayas llamado y nos hayas platicado un poco sobre esta temática y gracias por esa revelación. Ya otras cosas luego te platico, pero uh, curiosamente Tacho sigue siendo, se puede decir, tu representante personal, no, pero sigue siendo mi amigo. Va, ah, ah, Bueno, luego me escribes en Twitter con si lo puede hacer contigo directamente o con qué intermediario este, podemos eh, a, a hacerle para que regreses a Tijuana. Ah, perfectísimo. Mexican, perfectísimo, creo que sí. Creo que sí, en Twitter nos, nos escribimos. Bueno, está bien. Este, saludos al público y también a, a, a la güerita de Melissa que desgraciadamente no está viendo la transmisión porque está haciendo sus lecturas de tarot. Muy bien, mi hermano, qué bueno que estés atento. Sí, más una pequeña cosa, según uno de uno de sus amigos me confesó que es muy celosita, porque ser? Es muy guapa, no sé por qué, ¿por qué es eso. A ese sí, no sé, apenas me están contando a mí el chisme, yo no sabía eso. Bueno, está bien, pues sigue soltera, pues no sé, este, mejor ya más adelante fuera del aire le preguntas. Órale. ¿No? Si no tienes ganas de confesarlo, pues bueno, está bien, no hay problema. Órale, pues mi hermano, pues un saludote hasta San Diego, California. Bueno, saludos. A Don mi, Rey, Don mi reyes de Toluca en el estado de México. Saludos. Okay, buenas noches. Bye. Bye. Bueno ahí está la primera llamada. Nunca nadie antes nos había hablado sobre cosas de la religión católica tan tan profundas. Gerardo González dice brother tengo grabaciones de una casa en donde me estoy quedando. Es un poco extraño ya que suceden cosas raras. Se abren y cierran las puertas de la nada, los focos se funden con frecuencia, las paredes tienen mucha humedad, al igual que el ambiente cambia repentinamente. Según los dueños de la casa, ahí se ahorcó su hijo, ya que por un accidente perdió una de sus extremidades y optó por suicidarse, no aguanto vivir sin sus extremi no aguantó sin vivir su sin sus extremidades. Muy bien, mi hermano, ¿y qué haces en esa casa tú, Gerardo González? ¿Qué haces en esa casa? Cuéntame, mi hermano. Oscar Zurita dice: salúdame, te saludo, Oscar Zurita, y dice el rinconcito de Lourdes, que nos mandó 50 pesotes. Hola, Oxlack, ¿conoces a Cacho Villarreal? También desmiente videos con humor, y a Pedro Amorós, también es escritor e investigador. Entrevístalos. ¿Dónde los encuentro el rinconcito de Lourdes? ¿Dónde encuentro a estas dos personas? ¿En dónde los busco y cómo los busco? ¿Así? ¿Con ese nombre en YouTube? Lucina Amarillo, digo Luciana Murillo, <risas> Luciana Murillo, el canto del ángel. Dice, hola, gracias por hacer tus programas, te escucho desde el 2015. Oh, O sea que es una viajera del tiempo y ella está en el año 2015. Ojalá pudieras llevarme al 2015, Luciana Murillo. Me encantaría regresar al año 2015 qué buena onda que tú estés en el 2015, aquí estamos en el 2022, pero cuéntanos qué vas a hacer en el 2015, qué misión tienes, por qué estás en ese año, saludos Luciana Murillo, saludos, Raúl Contreras nos mandó 10 pesotes, gracias Raúl Contreras. Ahí está, yo te sigo desde el 2012 bro, oh, New Sigma está en el 2012, o sea hay varios viajeros en el tiempo, ahora él se encuentra en el 2012, no me gustaría ir al 2012, eh, todavía no, no estaba en mi mero apogeo, entonces tenía que estarle trabajando duro, yo creo que todavía iba a vender al mercado, así que no, en el 2012 no me gustaría regresar. Eh, el Cacho tiene su canal y cuando transmite dice César Buenrostro, da su número y allí te contactas con él, dice César Buenrostro, tú tienes su número ¿Tiene su WhatsApp, César Buenrostro? Eh, sí, sí, pues dame informes. Digo, no eres secretario de nadie, pero pues haz paro. Haz paro, César Buenrostro, que estás allá en el YouNow. Sí lo tengo. Ah, pues ahí está. Haz paro, César Buenrostro, para que invitemos a Cacho Villarreal aquí a la transmisión. Ox, te mandé una experiencia paranormal en el WhatsApp. Espero puedas leerla. Claro que sí, vamos a buscar la experiencia paranormal. Yo estoy en el 1970 y estoy en plena guerra militar. En el 70 había una guerra militar allá en, en, en Argentina, ¿verdad, mi hermano? En, lo, en la bronca de las Malvinas y eso, ¿cierto? Yo te sigo en tu corazón. Gracias, William Contreras Vázquez. Me acuerdo de tu investigación estrella sobre Bebecito de Moxito, bastante tiempo. Melissa me dijo que debo eliminar tanto odio que tengo. <risa> Básicamente. Y que, como me fisto, y que, como me fisto leer mucho, también le ponga ganas al arte para dejar un gran legado con mi talento, dice Akira Toriyama, ahí está Akira Toriyama que le acaban de leer las cartas, que le acaban de leer el oráculo, Oxlack ya parte un camión de hojuela de, de papá para descargar en la central entre los dos, Va, hay que buscar hay, ah que ya partó un, un camión de ojuela de papá para descargar en la central, Sí, pues como no hay super chats me voy a tener que ir a descargar autobuses ahorita no autobuses, digo, camiones a la central de Abastos, gracias mi hermano, ya me están apartando ahorita un camión para que llegue con todo a descargar y a subir a los diablitos, y que me gane una lana porque si no, no va a salir para mañana, eh, Siris, luego lo subes al grupo, jaja, ja, Akira ya te bateó, y no te bateó, dice Felipe Chávez, ¿qué pasó Akira? ¿qué pasó con Melisa y tú? ¿hay? ¿hay oportunidad? Melisa dejó la puerta abierta, la cerró para siempre, Dijo que hay esperanza, Akira. ¿Crees que sí puedas conquistar el corazón de Melissa? Recuerdo uno de los videos antes de que era donde estaban prendida tu bocina sin baterías y sin estar conectada. Exactamente, Nueva no, Ibarra, exactamente. Están contratando, Ox. Dice Leslie, también te vas a ir a descargar camiones. Gracias ahí, Anfer. Yo casi, casi me estoy salvando de ir a descargar. Gracias por los programas, tan bien entretenidos e interesantes, dice mi buen amigo Ian Fer que nos mandó cinco dolarotes. ¿Dónde estás? ¿En qué estado de la República de los Estados Unidos estadounidenses te encuentras, mi hermano Ian Fer? ¿En dónde estás? Me lanzo a descargar cambios contigo, Ox, dice Newt Sigma. Pues va a ser, ¿eh? Ahora es Akira Black. Mar, un abrazo. Vamos a ver qué tenemos en el WhatsApp. Ahora sí, compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿Estamos compartiendo pantalla? No, ventana, Whatsapp, compartir. Listo. Tenemos aquí un mensajito, vamos a leerlo, y dice lo siguiente. Dice, hola Oxlack, mira, a ver si se ve, sí. Mira, estaba viendo un video en Twitter de una persona que habla sobre el Tren Maya. Lo raro es que mientras esta persona está hablando de fondo, parece... se a, Mientras esta persona está hablando de fondo, donde parece ser una cueva, pasa caminando algo que según yo no es una persona, ni un animal, al menos que yo conozca. Se ve raro, parece un duende o algo así. No sé qué opines y disculpa la calidad del video. No es si es, no es, si es cosa de teléfono o del video en sí. Saludos. También te dejo el link del video original para que cheques si la calidad del video es cosa mía o de la cuenta que lo subió. Tren Maya, Crimen Ecológico, nos manda el video. Vamos a ver, dice que pasa una figura caminando, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un duende, puede ser Akira, puede ser Melisa. ¿Qué puede ser lo que pasa allá atrás? Ese es el gran misterio, vamos a verlo. Va porque va sin importar ni el agua, ni la selva ni los animales, ni la... no, no se ve. va porque va sin importar, está, está bien chiquito este, ¿eh? va porque va sin importar ni el agua, ni la selva, ni los animales, ni las mismas personas, ni la... oye sí ¿eh? oye está interesante, yo no sé si lo alcancen a ver ustedes, pero sí tiene razón nuestro amigo, eh eso no parece una persona, parece una cueva que, que más bien tendría que ser un cenote y se ve como algo chiquito que pasa, Pero, vamos a verlo otra te vez. se va sin importar ni el agua, ni la selva, ni los animales, ni las mismas personas, ni las... Pues miren, a, a, a menos, a menos que las distancias, sea, estén muy, muy a distancia eso, que esté muy lejos y pueda ser una persona que pasa y por estar tan lejos, sí parezca eh, que sea un duende. Pero si está cerca, esto sí está muy extraño, buena observación, ¿eh? Va porque va sin importar ni el agua, ni la selva, ni los animales, ni las mismas personas, ni las... No. Me gustó, me gustó. Este video lo vamos a poner para... este, Lo voy a poner en el noticiero paranormal, porque ya voy a hacer noticiero paranormal, yo creo que desde el día de mañana noticiero paranormal 24 horas informando sobre sus experiencias paranormales aquí en Oxlack investigador, regresamos a la rajada peludona, esta noche rosada por cierto a ver, descargas descargas ahí las vamos a descargar y pues muy buena tu aportación mi hermano si sí, hace ratito vino un invitado a hacer rezos hasta cantó el cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. <coughs> Buenas noches, la rajada peludona arrasada esta noche. Esto esto no es normal. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a quitar esto. Hola Fernán, ¿cómo estás Fernán? Saludos hasta Twitch. Un abrazo a toda la gente que me está viendo en Twitch. La madurez es el enfrentar los problemas con valores e inteligencia, dice David Alcalá Ramírez. Está el número de teléfono para que me puedan llamar. en vivo y en directo. Estamos en la rajada peludona, rosada. Y vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos un mensajito que dice, buenas noches, un abrazote. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Hola, buenas noches, saludos. Oxlack, excelente transmisión con tu amigo Eduardo Escoto. Gracias. Tengo una experiencia paranormal. Esto sucedió en la casa de mis papás aclarando que ahí vivía mi abuelita. Desgraciadamente estaba en una cuestión de una enfermedad avanzada. Una noche me bajé a la cocina y al pasar a la cocina al lado izquierdo, estaba la habitación de mi abuelita, y había una mecedora donde se sentaba mi mamá o mi papá. Y esa noche vi que estaba una persona sentada vestida toda de blanco, y la mecedora estaba en movimiento. Entré a la cocina y me tomé el vaso de agua. Ya cuando me iba a regresar vi a la persona ahí igual en la mecedora subí las escaleras, yo pensé que quien estaba abajo era mi mamá platicando con mi abuelita subo al cuarto de la recámara y veo a mi mamá acostada me sorprendí y la desperté le conté lo que pasó de la persona en la mecedora y cuando bajamos a la mecedora seguía en movimiento pero vacía fue al cuarto día de mi abuelita fue al cuarto de mi abuelita y le preguntó que con quién estaba hablando ella dijo que fue con una hermana que ella no conoció en vida y fue a visitarla pero se fue. Mi mamá fue con un padre y le comentó lo pasado. Esa noche, a lo que el padre dijo, que habían personas que estaban en una situación cercana a la muerte y habían familiares que lo iban a visitar, pero que no era nada malo. Esa fue mi experiencia paranormal. Saludos, Oxlack, Soy Noé Ibarra en el chat. Noé Ibarra, ¿está interesante tu historia? Dicen efectivamente que cuando las, las personas se encuentran pues en, en las últimas que, que ya están delirando, que ya les queda poco tiempo de vida, efectivamente ven, ven a personas, ven espíritus. Aquí sería interesante preguntarnos el por qué solo en situación de que cuando una persona ya está muriendo puede ver a los espíritus y no antes. ¿Por qué los espíritus solo podrían regresar al momento de que las personas están a punto de morir? Si sí, cuando mueran, ya estarán junto a ellos. ¿Para qué vienen a despedirse? ¿Por qué vienen a visitarlos? Es raro. Es raro porque si vinieran los espíritus a despedirse de las personas que ya están a punto de morir, significa que cuando mueran, pues no van a ir a ningún lado, ¿no? Sería feo que no fuéramos a ningún lado. Si cuando muéramos, simplemente desapareciéramos dice que eh, que la materia no se crea ni se destruye solo se transforma, sí seguramente cuando nosotros pues, si mueramos, o sea la verdad es que nos convertimos en en alimento para los gusanitos, en abono para la tierra, terminamos siendo cenizas terminamos siendo eh, este material orgánico Ahí desecho, pero yo sentiría feo. <risa> dice Rad Dash, no mames Oxlack. el nombre de ese show cada vez se pone peor. Aquí <risa> tiene una melisa hecha de chicle en su armario. Viene el Gapataki. ¿Y los fantasmas de qué energía alimentan en oslar? No quiero morir, dice Maru. No quiero morir. Aquí no piensas cosas feas, eso es lo del diablo. Ay, sería feo, sería feo morir y no ir a ningún lado. Por eso las, las religiones o las ideas que se tienen sobre un destino después de la muerte son bien recibidas en vida porque dan esperanza, dan una, un tipo de fuerza para el momento en que uno va a morir o simplemente para estar preparados para morir. No sabemos qué día nos vayamos, esperemos que vivamos mucho, que cumplamos muchos de nuestros sueños, que no suframos y que cuando ya hayamos vivido mucho y estemos viejitos, eh, no seamos una carga y que descansemos y muéramos en paz, todos nacemos para morir, esa es la ley de la vida y espero, ojalá haya un, un destino más después de la muerte en donde estemos en espíritu, en energía o en algo, todavía tengamos conciencia o recuerdos de quien fuimos en vida y todavía tengamos amor por la gente que, que quisimos y que podemos encontrar del otro lado de la muerte. Ojalá el amor sea tan fuerte como para traspasar el, el destino que es la muerte. Ojalá el amor sea tan fuerte como para poder romper esa barrera y seguir en el universo, ojalá, ojalá que nuestro amor sea tan grande, que podamos encontrarnos con la gente que queremos del otro lado, ojalá, eso, eso sería maravilloso. Tus átomos se fusionan con la de la Tierra y te vuelves uno con el todo, dice New Sigma, vamos a ver qué más tenemos aquí, tenemos un mensajito que dice, Oslak, yo tengo una historia de niño, yo, estuvo, yo tengo una historia, de niño cuando estuve en tutelar de menores y más de 20 niños y 6 custodios escuchamos la llorona, me gustaría contártela, primero mi hermano, ¿por qué estuviste en el tutelar de menores? ¿Qué, ¿cuál fue tu delito? ¿qué hiciste? dice César Buenrostro, yo morir para estar con, mis am con mi amigo Juan Ramón y venir a jalarle las patas a Oxlac pues está bien mi hermano César, si te vas antes que yo, venme a jalar las patas, estaría bueno mi buen César Buenrostro, gracias dice primero quiero saber por qué te metieron al tutelar de menores ¿Qué cosa hiciste qué cosa hiciste para que te metieran al tutelar no está bien narrada o mal escrita mi historia es de cuando tenía 12 o 13 años por cuestiones de mala suerte terminé en una correccional de menores tutelar de menores de mala suerte o sea robaste y te agarraron acuchillaste a alguien en Morelia estuve alrededor de 20 días y éramos un grupo de cerca de 25 niños y 6 custodios. Normalmente algunos fines de semana los custodios les permitía ingresar una televisión y películas. Recuerdo bien esa noche, terminamos de ver la saga del Señor de los Anillos, y al ir a dormirnos todos nos pasaron, no pasaron ni 10 o 15 minutos, cuando se empezó a escuchar llantos de una mujer a lo lejos. Y cercas, variaba, de lejos a cercas, en segundos. Y en el patio las pelotas rebotaban por todos lados, Solo los custodios solo decían que guardáramos silencio, pero ninguno le dio valor para salir a investigar, hasta pasando unos 20 minutos que duró este evento aproximadamente, nadie comentó nada, después hasta la mañana siguiente dijeron que fue la llorona, cerca de 30 personas la escuchamos y de los custodios no supe nada pues cambiaban de guardia cada dos días, yo salí de ese lugar esta fue mi historia, 100% real, no fake, espero te guste. Oxlack, buenas, puedes leer mi historia, empieza por mi historia, lee mi historia, please. Manita, manita, arriba. Ahí está la historia de nuestro buen amigo, que no sé cómo se llama, lo metieron al tutelor, tutelar de menores, por mala suerte, dice él, y escucharon La Llorona, un grupo de 30 personas aproximadamente. Yo no sé si La Llorona exista, pero yo sí la he escuchado, yo sé que lo que escuché aquella noche no era... ¡Esto! ¡Esto no es normal! Entonces supe que estaba viviendo una experiencia sobrenatural aquí en la rajada peludona. Aquí entra el nervio. Entonces yo sí creo que... No sé si se llame la llorona, no sé si sea un espíritu, pero de que chilla alguien en la noche, chilla. Chilla feo, da miedo. Da miedo. Así que la gente que ha escuchado a la llorona... Me entenderá. Y la gente que no cree en la llorona como el César Buenrostro, pues espero que un día le chille la llorona ahí para ver qué se siente, para que vea lo que es amar a Dios en tierra de indios al buen César Buenrostro. Para mí que asaltaban combis. <risa> asaltaba combis. <risa> Puede ser que asaltaba combis, ¿eh? Puede ser que nuestro buen amigo en realidad asaltaba combis. Sihuacoas eh, así la llamaban los aztecas dice David Alcalá Ramírez que es muy muy inteligente por lo que he notado en dos o tres comentarios hace como un año yo escuché acá Fort Worth Texas Oaks. acá como hace un año yo la escuché acá en Fort Worth Texas Ox ok, o sea la llorona pasa a las fronteras y va hasta Estados Unidos a chillarle a los compatriotas, a los paisas así de ¡ay! Ahí con los compatriotas mexicanos, les va a chillar la llorona para que se acuerden de ella, para que se sientan en territorio de Mexicalpan de las Tunas, para que no sientan que están lejos, que están en su rancho, que afuera las, las calles son de piedras y magueyes, para que sientan que, que no se olviden de su tierra, ¿verdad? Fue detenido por hacer exploraciones paranormales, dice Javier Medina. Eh, le dio pena decir al, el delito. De hecho, la Virgen de Guadalupe está ligada con la diosa, con la diosa Sigualcoatl. dice David Alcalá. ¡Oh! Oxlack pone el canto de Los Ángeles. ¿Dónde están los superchats, Daniel Wall? ¿Dónde están los superchats? ¿Para que se acuerden de su color? La historia de la patasola también está fuerte. New Sigma. La patasola es colombiana, ¿no? Creo que era colombiana la patasola. Vamos a ver qué más tenemos, a ver si hay otro relato. Hasta en Europa llega la Llorona Oxlack, Es conocida en Francia como la Dama de Blanco. La Dama de Blanco. Ten cuidado al salir por las calles parisinas a altas horas de la noche, ya que las luces de la ciudad terminan por apagarse. Y es entonces cuando de pronto escuchas un sonido aterrador, escalofriante. Es... La dama de blanco. La dama de blanco. Buenas noches, ¿quién habla? Bueno. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Yo, Leo, soy Raúl Contreras. Raúl Contreras, ¿de dónde nos hablas? Bienvenido, buenas noches. De la bella y hermosa perla tapatía. Raúl, bienvenido, un abrazo hasta este Guanatos. Oye, un abrazote. Soy tu fan desde hace un rato. Mi mujer y yo no nos perdemos tus programas. <risa> Gracias, mi hermano. Pues aquí, mira, entreteniendo a la raza. Excelente. Oye, contarte, fíjate que... Tengo una historia paranormal que quiero compartirte y me gustaría conocer tu opinión. Ajá, claro, cuéntame. Hace... Pues ya a 10 años, falleció mi papá. Y bueno, él tenía de repente algunas... Digamos... Uh, curiosidades, en su historia en algún momento fue Rosa Cruz, fue también Masón, y tenía algunos libros medio raros, eh, a mí me encantaba de repente leerlos y hacer como que los entendía. A mí de todo esto, después de que falleció, mi mamá empezó pues a tratar de acomodar los muebles que él tenía, entre ellos el escritorio en donde pasaba mucho tiempo, y con ese escritorio me envió una fotografía de él donde está con todos mis tíos. Sí. Eh, me gustaría comentar también que uno de mis tíos más joven que mi papá, ya falleció ok una de los coches que me vendió mi, mi, mi hermana, que fue el último coche que manejó mi papá fue un coche que había sido de mi tío el que ya falleció y que también fue un coche que, que había sido de mi abuelito, Sí. un bocho resulta que cada que, que, que me portaba así como que medio mal, mi papá me llamaba muchísimo la atención y hacía alguna rabieta Okay. Es el caso que eh, la foto que me mandó mi mamá con el escritorio la tengo aquí, eh, precisamente en el escritorio junto a mi computadora, debajo de un vidrio, un vidrio muy pesado, un metro y medio más o menos. sí De repente la foto se mueve. ¿Cómo, ¿Se movió las figuras dentro de la foto o la foto se movió no, de lugar? La foto como tal, es decir, que, que el papel fotográfico... ajá Tiende a girar, tiende a recorrerse. Y en alguna ocasión, mi hijo, el más chico, que era un desastre, sí. eh, se metió sin permiso a mi despacho y me platicó que él y un amigo suyo vieron cómo se movía la foto del papá. ¡Wow! Se, se movía Digo, abajo del cristal. Sí, se movió abajo del cristal cuando me platicó eso, lo primero que hice fue reclamarle porque se metió sin permiso a, a, a mi despacho, pero sí. Eh, sí, de repente observo que la foto se recorre cada vez más ok ok, o sea que se sigue moviendo la foto Sí, de hecho sí, originalmente estaba en una orilla hace cosa de un año y ahorita ya está casi a la mitad no he querido levantar el vidrio para volver a acomodarla. Pero como que sí hace hace este algún tipo de... de pues no sé de verdinche todavía a mi papá cuando le hago algo así que Se mueve la foto. ¿Crees que tenga que ver algo sobrenatural con que se mueva la foto ahí? Fíjate que yo no le encuentro ninguna explicación porque digamos que alguna corriente de aire pues en realidad no existe. Sí. Si bien el escritorio pues es de madera y tiene un cristal, digo de alguna manera la electricidad estática que puede generarse tanto en la madera como en el cristal movería algunas otras fotos, pero la única que se mueve, tengo un billete de dos dólares, tengo otras dos o tres fotos también aquí, y la única que se mueve es donde está mi papá con mi tío Martín. Qué raro, ¿no? Súper. O sea, si fuera, por ejemplo, el espíritu de, de tu papá, como ¿para qué quisiera moverla? Es, se, ¿Tendría que ser como para llamar la atención? Quizá algo... Está, está buscando tu atención, no más bien que esté llevando la foto hacia un lugar, sino tratar de hacerse notar. Sí, es algo extraño. De hecho, mi papá antes de fallecer decía que había visto a mi abuelito, eh, él vivía en Aguascalientes y decía que había visto a mi abuelito enfrente de la, de la casa. Enfrente de la casa de mis papás hay una, hay una especie como de parque. Sí. Y pues mi abuelito en alguna etapa de su vida, ya en los últimos años, estuvo estuvo algunos, alguna temporada con ellos. Entonces dice que de repente veía que él estaba trabajando en su despacho y veía desde la ventana de su, de su despacho que en el parque estaba mi abuelito llamándolo, ¿no? Diciéndole, ven, ven. Y un par de años después, pues, falleció mi papá. Ok. Ok, o sea que ya había cosas misteriosas desde antes. Sí, bastante. Pero te digo, esta foto, eh, híjole, me parece extra, súper extraño que está alrededor, te digo, de al menos otras dos fotos y un billete. Sí. Y lo único que se mueve, lo único que se desplaza es esa foto. Y es un papel, pues, viejito, esa foto es de los ochentas, es un papel Kodak de los besos. Sí, sí, no tendría por qué. No hay ni burbuja no. de aire, no hay nada por ahí abajo que haga nada que se Nada, Te digo, el vidrio es muy pesado, mire cómo me primero. Sí, está raro, fíjate. Es una historia bastante rara. Pues yo creo que debería ser ah, como poner una marca en el vidrio en donde está la foto y ver si con el tiempo, se, se mueve y hacia dónde se mueve, a lo mejor hay vibración, o sea, no sé, yo, yo, yo creo que es más explicación sobrenatural que, que natural, pero hay que eh, primero rechazar todas las cosas que puedan ser objetivas y razonables, para después llegar a lo paranormal. Sí, de hecho te voy a comentar con ese respecto, que efectivamente está la computadora, la, la laptop con su enfriador, que genera algún tipo de vibración, Sí. Pero no es la única foto que está en esa zona, en un tramo de que tengo unos 30x30. 30. Tengo, te digo, dos fotografías ligeramente más recientes o más nuevas que la que estoy mencionando, y un billete de dos dólares. Y la única que se mueve es la fotografía que, que comento. No necesito ponerle una marca, porque en realidad el desplazamiento que ha tenido es muy, muy, muy notorio. Muy notable. Si sí, en algún momento, sí había pensado ponerle algún tipo de marquita. Sí. Con, una, con la fecha y tratar de relacionar el movimiento de esa foto con la fecha y alguna situación, alguna cosa que hubiera dicho que le hubiera sí. molestado mucho a mi papá para saber si efectivamente se trata de un mensaje de desacuerdo o, sí. o de alguna otra situación que quisiera comentarme. ¿Y cuánto tiempo lleva moviéndose la foto desde que descubriste o que te dijo tu hijo que se movía? Pues mira, mi hijo lleva fuera de casa, cometió la idiotez que hacemos la mayoría de, de, de, de irse detrás de la novia, Ajá. Um, que será hace un año, ¿no? Más o menos. Más de un año lleva lleva fuera de casa. Pero en sí, esta foto está moviéndose prácticamente desde que llegó el escritor en el 2019. En el 2019, tiene como unos tres años. Sí, más o menos. Okay, Oye, pero si él dice que la vio moverse, entonces sí es completamente sobrenatural esto, ¿eh? Sí, el desplazamiento que él afirma que, que observó fue un giro como tal de estar horizontal viéndola desde la cajonera sí. a, a estar, eh, digamos, vertical. La foto, pues no sé si te acuerdas de esas de, sí, sí. de las de Kodak, eh, en las cámaras de veinticuatro eh, sacaban una foto, eh, digamos, horizontal, como si fuera la pantalla. Ok, sí, sí, sí. Eh, Alberto vio que giró y se puso casi vertical. No, pues entonces estoy seguro de que eso sí, sí es algo paranormal, ¿no? Sí. Bastante raro. Si él lo vio, Te comento también, yo creo que tenemos sí. Tenemos algunos, ¿perdón? Si él lo vio, entonces yo creo que sí. De hecho, no nada más sé, lo vieron él y su amigo. Ah, pues ahí está, o sea, seguro hay algo ahí raro, ¿eh? Sí, también te iba a comentar, tenemos algunos gatos en casa y cuando están cerca del escritorio, como que están muy pasivos y su comportamiento de repente es medio raro, se asoman mucho a la ventana, con o sin pájaros, con o sin gatos, con o sin movimiento. Ok, ¿tú crees que haya algo en tu casa? Pues si hay, tenemos que hacer cuentas, porque pues, el único que está pagando aquí soy yo. <risa> pues sí, eso sí sería, sí es raro, es raro, no sé si pudieras eh, hacer un experimento en otro lugar, poniendo una foto y un vidrio en algún otro lugar, así como para ver si se mueve también esa, si se mueve, entonces es, es claramente un, un llamado, algo que, que quiere anunciarte, ¿no? Fíjate que sí, lo voy, a, lo voy a intentar. Es la única foto que tengo de mi papá. Eh, aquí en mi despacho, pues, conservo algunas cosas que eran de él. Tengo su tesis profesional, tengo algunos, pues, objetos que yo quería mucho, entre ellos algunos libros. Eh, no sé cómo, cómo manejarlos. Son algunos que, cuando falleció, sus amigos, Rosa Cruces, eh, a, a los dos o tres días fueron a la casa de mi mamá a recoger los libros que o sea, ellos estaban, digamos, compartiendo. Sí. Hay algunos que, pues, yo guardé que obviamente eh, yo pude en algún momento... Quedártelos. Esconder, ¿no? Ajá. Sí, volármelos como tal, pero este, Grimorios y algunos otros, mi papá tenía libros incluso en Arameo, en latín wow. no ¡Guau! Sé, no sé si esto tenga algo que ver, pero la única foto que tiene movimiento en casa es la de, es la de, la de mi papá. A ah, tu papá. Y como dices, pues nada más tienes, tienes una. Pues muy bien, mira, fíjate que si en algún otro momento sucede... Otra situación, pues nos gustaría que nos platicaras para actualizar tu caso. Sí, con todo gusto. De hecho, me gustaría hasta tomarle fotos y medidas y hacer algún tipo de investigación como, pues, como con más formalidad, ¿no? Pero, digo, ahorita me animé porque escuché a tu amigo que estaba, pues yo no sé qué estaba, qué estaba haciendo, <risa> <o, risa> previo, a, ¿ah? pero pues valdría la pena que, que nos dijera la marca de whisky, o pues, alguna cosa por el estilo. sí. Recuerdo también a tu otro cuate peleándose con Metatron y no sé qué rollo con los Transformers y bueno pues, me encanta ver tu programa Órale pues, pues así, hay de todo, hay de todo. Entonces, pues te agradezco la llamada, espero sigan disfrutando el programa y cualquier cosa, claro, vuelvenos sí. a llamar. Si hay alguna otra historia que nos quieras platicar, también en otra ocasión nos puedes llamar y nos cuentas. Claro que sí, Ox. Oye, por otro lado también enviado hace un par de, bueno, hace ya bastante tiempo, un, un WhatsApp para preguntarte por tus libros de criptozoología okay. ¿qué hongo con ese proyecto? Los check, lo checo el whatsapp eh, los libros pasa que teníamos una plataforma de donde se podían distribuir donde se podían comprar y distribuirse pero al, a la plataforma pues cerró entonces ya nos quedamos sin un intermediario que pudiera mandar los libros y los tenemos que hacer personalmente la, a los envíos voy a tratar de hacer algo para poder hacer los envíos, o sea, para decirles ya están los libros, nuevamente y decirles cómo va, van a ser los pagos y van a hacer los envíos, o sea, organizarme y listo, pero sí lo voy a hacer, qué bueno que me recuerdas para que ya lo haga. Va, ok, oye, pues yo sí estoy interesado, toman en cuenta, originalmente iban a ser 13, ¿no? O algo así habéis comentado. 13, van 7, pero solo son, hay 3 en en, este, como en físico. Van siete hechos, Va. pero tres en físico por el momento. Ok, no, pues me apunto. Osco, un abrazo. Te este, dejo la línea libre para que alguien más pueda contarte pues, otra historia de Transformers con <risa> <risa> el patrón y pitufos. <risa> vale, pues. Un saludo. Un abrazo, cuídate. Gracias. Dice Leslie, descansa, un saludote, Rasil 666, Maru también. Hola, que me llamo Talía, te mando un saludo desde el Estado de México, Tecamac. Un abrazo a Talía. Saludos a todos, los, dice Biblioteca Retro. Eh, quisiera ver una película de la vida de Awitz dirigida por Michael Bay con Tom Holland interpretando a Awitz, dice New Sigma. Eh, Ariel, saludos también Ariel. Excelentes transmisiones, Oxlack, siempre te vemos, yo y mi esposa Karen, saludos desde Tampico, Tamaulipas, gracias Rom González, González, un abrazo para ti y tu esposa, un abrazo para toda la gente de Tampico, Tamaulipas, un saludo para el doctor Tano Soto y su amiga Leandro Neira, eso no es un, ¿no es un albur, no es un albur, un saludo para el doctor Tano Soto y su amigo Leandro Neira, suena como albur, pero no es albur, ¿verdad?, Leslie dice, Ox, ¿a qué voy a atenderme generalmente. ¿Para qué quieres saber eso, Leslie? ¿Quieres saber si me mantengo despierto después del programa y me voy a mi cama y me recuesto y pongo algo en la televisión que no me llama la atención y estoy divagando y no me dan ganas de leer y me empiezo a sentir frustrado y triste y necesito la voz de alguien que me llame a esa hora de la noche para poder platicar cualquier cosa y tener un poco de alegría en mi vida. ¿Para eso quieres saber qué hago? ¿O a qué hora me duermo? ¿Sí? Para eso. Oxlack, hay un organizador de descargas de camiones de subs, pero no me pagan, ¿eh? ¿O no, Ricardo? No. Saludos desde Ecaterror, Oxlack. hola Ox, ¿te acuerdas de mí? Soy Priscila Lamorra Scout. Ah, cabrón. <risas> Priscila Lamorra Scout. Priscila, ¿de dónde? ¿De qué Scouts? ¿De dónde? ¿De dónde Scouts? Te conocí en persona, nos conocimos en un grupo Scout, o entrabas aquí a las transmisiones y eras Scout. Cuéntame, Priscila. Eh, se ve borrachín el Oxlack. Uh, ya van a empezar con que me veo borrachín. Ya voy a terminar la transmisión, que porque me veo borrachín. Otro trafito. Ay <risa> me ¿cómo se llama? Confundí su nombre con Ana. Léelo bien, Oxlack, hay que organizar unas descargas de camiones de subs pero que nos, que nos paguen, eh unas descargas de subs. ¿En, ¿en qué país vivís, Oxlack? En el país más bonito del mundo. En el país que me vio nacer. El mismo país que vio nacer al mismísimo Dios Quetzalcóatl. En el mismo país donde corre sangre azteca, purepe chamaya, teotihuacana, tolteca y demás en la misma tierra que ya hombre ya es la depresión no porque está borracho exactamente ariel la depresión te hace estar así como muy alegre pero triste por dentro entonces es como si estuvieras borracho de esos borrachos que se ponen a chillar así yo estoy estoy deprimido pero hago como que estoy contento es bien deprimente esto pero sí no no estoy borracho estoy deprimido y trato de verme feliz ustedes no saben la batalla tan dura que estoy librando en estos mismos momentos para poder sonreír frente a todos ustedes y hacer las bromas que hago pero no saben después de que termina la transmisión cómo toda la carga llega a, a mi interior y me desvanece entre mis cobijas en medio de la cama y sin poder dormir suspiro solamente al infinito tratando de encontrar una respuesta a mi ser interior Desahógate Ox, aquí estamos tu familia. No importa Ox, saludos, Japán o letras chinas. Andreas está risa y risa. Risa y risa es Andrea. Risa y risa. No importa Ox, saludos. Ox, sí sabemos, por eso estamos aquí. Gracias, Leslie Yo pensé que estaban con melissa o con el cubo. Yo pensé que estaban con Melisa o con el cubo. Nel, yo soy, no soy Raúl del pelón. De hecho, mi peluquero es muy feliz, dice Raúl Contreras. Ahí está Raúl Contreras, que dice que no es Raúl del pelón, pero sí parecía, ¿eh? Sí parecía locutor de, de Raúl Pelón. Akira, como quieras, su mente. Salud, pues Oxlack, dice Yapano, letras chinas. Jajaja, <risa> te diviertes. Estoy enamorado de tus de sus ideas. ¿De quién? ¿De quién las ideas? ¿De quién? Akira? Akira Toriyama. Ah, no, acá lealtad, no hipocresía, dice Leslie. Ah, eso, Leslie. Eso, Leslie. Eso, vi González. Mira, ya vi González, me quitó la depresión. Dice. Hola, Ox, no tengo historias que contar, pero me encanta escuchar a los demás. Espero tu depres se vaya pronto porque merece ser totalmente feliz. Qué buena onda, Viv González. Ella siempre portándose bien bonita, bien linda con, conmigo. Gracias, Viv. Un abrazote hasta Estados Unidos. Gracias por ese apoyo incondicional. Siempre, siempre bien buena onda. Gracias. The School Men Force. Saludos de mi cabeza. Eh, ¿Que Melissa está en vivo? Sí. De hecho, deberíamos irnos todos con Melissa ahora que caiga la banda Oxlack ahí a la, a la transmisión de melissa y que digamos cámara ya se la saben banda y que asaltemos la transmisión de melissa y que empecemos ahí a, a, a este a molestar a todos sus seguidores de cámara cámara ya se la saben hijos rápido rápido rápido Oxlack medita, si yo te contara contra, y sé que todos los días estoy deprimido, simplemente trato de ver el lado bueno. Ánimo, dice Brian Xochihuatl. Un abrazo, Brian Xochihuatl. Hola, Oxlack, Es verdad que Abril parece con el documentalista. No, Fabián. Qué bueno que me recuerdas, Fabián Máximo. Alguien el día de antier vino y dijo que Abril había aparecido en el canal del documentalista. Oh. Y que y que contaba que era una, una bruja mayor y no sé qué, y yo, yo pensé que sí era cierto y cuando terminó la transmisión fui a ver precisamente al documentalista y que me encuentro con que no era Abril, era una, una mujer que se hace llamar la bruja mayor o algo así, tenía un velo en la cara, no se le veía el rostro, pero no hablaba como Abril, no no era el mismo escenario de Abril, no, no era Abril para nada y dije, ay, o sea, quien vino de chismoso que Abril estaba en el canal del documentalista? Este, pues, falso. Falso, no se trata de Abril, es de otra persona. Entonces, no, gente, no se lo crean. No crean que Abril se fue al canal documentalista. No se fue allá. Oxlack, mándale un saludo al, al Barufis y ya deja el foco. <risa> ya deja el foco. No, hombre, Oxlack, Meli haría berrinche. Sí, haría berrinche, Melisa, si llegamos. Y cámara banda, ya se la saben. Sí, haría berrinche. Mejor no hay que molestarla. Saludos desde Arandas, Jalisco. Aquí te esperamos, mi Oxlack. Gracias, Dani Vargas. Un saludote hasta Arandas, Jalisco. ¿Ya se odian y son competencia? No Apple Toy. No Apple Toy. Claro que no, Melisa es mi muy buena amiga. Y este, pues hoy no nos pusimos de acuerdo. Hoy, Hoy quiso hacer su transmisión ella y yo hacer la mía y este no pasa nada no nos no crean que estamos enojados para nada no crean que porque va a ir a grabar con el cubo yo estoy enojado con ella o que está estoy enojado con el cubo no para nada ojalá nada más les llegue la patrulla y y se los cargue por andar explorando lugares pero yo no estoy enojado con melissa ni con el cubo para nada porque estaría enojado porque estaría enojado con ellos dos ni con meli ni con el cubo son mis amiguis entonces para nada. Ya te mandé el teléfono de Cacho Villarreal por WhatsApp Soy Pil. Daniel Ávila. ¿Quién es Pil? Ahora, ¿y cómo es? Ah, mi Whatsapp. Ya, ya. Yo dije, ¿cómo tienes mi Whatsapp? Ya sé. Ya entendí. Ya te mandé el teléfono. Cámara. Cámara. Melisa es moderadora del Cubo. ¿Qué? Melisa es moderadora del Cubo. Anda, anda. Anda. Anda, cabrón. O, ahora sí me sorprendí Ya está moderadora del cubo ¡Ah! ¡Ándale! No, no sé qué sentí No sé qué sentí en este mismo instante Sentí algo feo en mi interior ¡Ah! O sea, es feo Pero no, no debería de sentir feo El cubo es mi amigo El cubo es mi amigo ¡Ah! O sea, yo también Y el cubo moderador de Melissa. ¡Ah! El cubo moderador de Belén, hijo de No puede ser, no, no puede ser. No manchen. Bueno, al menos que, al menos que me inviten a la fiesta, pues, ya, ya que se está viendo claro el asunto, pues ya al menos, pues no sé, puedo ser padrino de los refrescos, puedo ser padrino de música, o padrino de... ¿De qué me recomiendan ser padrino? Díganme, mañana hacemos peda de traición. <risas> Leslie. <risas> que son bien chismosos, yo no sabía que el cubo Después van a investigar las catacumbas en París. ¡Ah! ¡Ah! Después van a ir a investigar las catacumbas de París juntos. ¡Ah! Ay Dios mío, ay Dios mío. No sé, sentí algo así como, como raro en mi interior. Eh, yo también, Agüiz, es moderador de los dos. Este. ¿Por qué no le comentas en su directo? Pues, like, a ver qué dice. No, Miguel Pichi. Va a pensar que yo la estoy espiando. No, ¿para qué le voy a comentar? Pues esto va, esto se va a descontrolar. Este. De... ¡Ay, Aurora! ¡Aurora! ¡Aurora! Aurora, el sonido del ángel por 5 dólares. ¿Se te olvidó? Está bien, el sonido del ángel. No puede ser posible que Melisa sea administradora del cubo y el cubo sea administradora, administrador de, de Melisa. ¡Ah! No manchen, eso, eso sí dolió. La neta, la neta, la neta, eso sí yo no entiendo por qué, no debería de doler, pero como que duele <risa> ah, moderador, no es administrador, moderador, ah, moderador, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo administrador que moderador esos, esos son chismes, no lo creo, ah, dice Andrea que son chismes, que no hay que creerle, entonces sí Voy a tomar eso como chismes de ustedes. Tan pequeño matador nos mandó dos pesotes. Gracias, tan pequeño matador. Ahí está el sonido del ángel. Vamos a ver si tenemos una historia más. Antes de que me, me vaya de, de esta transmisión. Son moderadores mutuos. ¡Ay! Ay. Ustedes, cada, cada que escriben algo así... Es como, como que me entierran algo en, en el pecho. Sí, voy a explotar el cementerio. Sí, voy a explotar el cementerio. Este... A ver, vamos a ver. Vamos a ver mejor si hay historias. <coughs> dice Priscila. Priscila dice... Hola, jaja. Oh, sí, básicamente. Eh, pues mis pagos en YouTube aparecen que paguen en junio y ahora en agosto. Sí, creo que es lo que voy a hacer. Por el momento, Ox, ya después con más seguridad que tengo el dinero, la vuelvo a pagar. Gracias por tu apoyo, Ox. besos. Hola, Ox, ¿te acuerdas de mí? Ja, no creo que conozcas el grupo. Pero recuerdo haber llamado algún día al programa y contar la historia eterna de la Llorona. Y luego, según surgió una idea, de hacer un campamento con tus seguidores. Luego ya no supe si se hizo. Por cierto, tengo curiosidad. ¿Harías alguna colaboración con Raizal Rebels? Ah, o sea que eres una scout que llamó al programa. Ah, Priscila este, pues bien Priscila, pues es que llamo mucha gente aquí al programa y tú Priscila seguramente llamaste hace mucho tiempo, por eso no me acuerdo porque tengo memoria a corto plazo entonces, pues se me olvidan las cosas eh, ¿qué? ¿cómo me llamo? este, ah, que si puedo hacer una colaboración con Raizal Rebels, sí, sí, sí la, la voy a invitar, no la conocía estoy recién eh, viendo su, su contenido, veo que, que es muy popular, que habla también de estos temas, y sí, claro, a toda la gente que hace contenido paranormal, me gustaría invitarla, y que nos platique, pues, el tema, ¿no? Entonces, sí, Raisal Rebels está, está pensada para ser invitada, ojalá si sí acepte, eh, y que nos la pasemos bien, ojalá si sí acepte. No me conoce, no, bueno, no sé si me conozca, yo no, no, la, no la había ubicado, pero... Ya estoy viendo su, su contenido para poder invitarla a este programa. Espero acepte a nuestro humilde podcast Oxlack. Vamos a leer este otro mensaje. ¿Te pareces a Robocop con esos lentes? Dice Alejandro Elks. Ox, ¿ya entrevistaste al Goyo? No, el Goyo ya anda, anda con temas que de mucho dinero, que temas que de política, que de temas de fútbol, que de temas de yo mato un güey de un madrazo que de temas de soy millonario, entonces como que al Goyo ya se le olvidó lo paranormal, por eso no, no creo que, que Goyo venga a ser invitado, porque Goyo ya está en las grandes ligas, ya está este, hablando de bitcoins y, y de mansiones y cosas así, ya el Goyo dejó de hablar de fenómenos paranormales. ¿Qué tal Oxlack? Desde hace largo tiempo veo tus videos y siempre me han pasado cosas un poco extrañas, siempre intento buscarles una lógica y he grabado bastantes videos, pero he ido perdiéndolos. Y jamás me he entre, entre, entrevido. Y, no, y jamás me he atrevido en pedir apoyo para que alguien con experiencia en el tema los revise y me dé su punto de vista. Ya no tengo los anteriores, pero antes que borre o se me borren por algún error los videos, mi señora me ha estado motivando a que te envíe estos videos. Yo, aparte de mi trabajo, soy músico. Y en estos dos videos en pleno día, amenizando una fiesta afuera de una casa en pleno día. Comencé a sentir que algo rozaba mis rodillas, rondaban algunos gatos afuera de la casa y no presté atención, así continuó por algún buen rato la sensación hasta que volteé a ver si un gato me rozaba, a lo cual a mi lado derecho las ramas y, ojos de un, y hojas de un árbol de moras se comenzaron a sacudir de una forma muy rara, cabe mencionar que ese día hacía algo de aire pero el movimiento de las ramas con el aire es muy normal y completamente distinto al movimiento agitado de las otras ramas, le platicé a mi esposa ya que la mayoría, eh, eh, le platicé a, a mi esposa ya que a la mayoría de los eventos ella me acompaña. Le pedí que me grabara porque como que no me creía hasta que ella lo notó también y comenzó a grabar. Yo solo intenté actuar muy normalmente ante la situación para que no me vieran como loco. Vamos a ver el video de algo que le rozaba eh, las piernas a nuestro amigo tecladista. Vamos a ver. Dice, estos dos videos fueron el 15 de agosto del 2021, alrededor de las 5 de la tarde. Cada que me sucede algo actúo muy normal, pero hay veces que sí grabo. Vamos a ver los videos. Vamos a ponerle pausa a la música porque soy muy gritón y, y yo creo que se escucha muy fuerte. Ya sin la música ya dejó de atu aturdirme. A ver, vamos a compartir el video. Exacto, lo tenemos en pantalla. Gracias a Tan Pequeño, a Tan Pequeño Matador por ese super chat. Vamos a ver el video de nuestro amigo tecladista, pongan atención en sus rodillas, en sus pies, a ver si algo se mueve, No veo nada, no veo nada raro, si ustedes ven algo raro, díganme. Eh, pues yo no vi nada, nada raro en el video Nada raro no sé, vamos a ver el siguiente... veo tampoco nada raro bueno le fui adelantando porque es que no, no noto nada y aquí dice este video tiene como un mes que lo grabé ya que alrededor de las 2 de la mañana se escuchaba un ruido muy sugestivo como algo pequeño tocando ese día por la tarde entró un pájaro pequeño y como elaboramos centros de mesa y otras cosas para fiestas pues el ave se atoró entre unas cosas después de una hora aproximadamente logré sacarlo de vuelta a volar libre por la noche pensé que el ave seguía adentro y tal vez picoteaba para salir. Así que me puse a grabar de dónde provenía el ruido. Provenía de unos pedazos de unicel que tenían días que no tocaban nada de esa área. Algo más se movió mientras grababa, pero por tener el celular grabando arriba, no logré ni captar ni con el cel ni con mis ojos lo que se había movido en sí. O sea que vamos a ver algo que se movió, escuchar algo ahí en este video. Vamos a verlo. Acá el sonido se escucha, ¿no? Pero, pero es raro porque, miren, está buscando, se supone, de dónde proviene el ruido. Y ya se, ya se silenció. O sea, qué raro que, que es lo que estuviera tocando ahí. Se escuchaba fuerte. Y bueno, ya ahí acaba, la, acaba esto. Dejo estos videos para ver si le encuentras alguna lógica porque no se me ocurre nada por el momento. Eh, con los videos de nuestro amigo, los voy a revisar como ya con más tiempo detenidamente a ver eh, cuál era la situación. En el último video sí notamos que había un sonido raro ahí que estaba tocando constantemente, pero no, no se dio cuenta de qué era y pues se escuchaba bastante fuerte como para no ser nada en el cuarto. Eso sí estaba raro, es perturbador, dice Canon. Es, es, en todos es un ratón, dice John Piratón, <risa> un ratón, eh, Guatztleco, gracias, gracias a Guillermo Alejandro por esos 2.500, gracias, qué buena onda Guillermo Alejandro, gracias por ese apoyo, gracias por los superchats allá en YouNow, bueno, más bien los, los eh, likes en YouNow, los regalitos, gracias, y dice Carlos Armijo, Oxlack, ve la foto que te mandé, muchas gracias, eh, que Elena, no te vayas, Elena, no te vayas, por favor. Si tú te vas, Elena, ya cerramos el changarro, nos vamos todos a dormir, nos vamos a la transmisión de Melissa, No tienes por qué irte. Para ir al cine sí estás bien, ¿no? Si sí, sí te tardas las horas, si sí te desvelas para ir al cine, pero para estar acá con nosotros en la transmisión, ahí sí no, ¿no? Ya me voy a dormir porque mañana me tengo que levantar temprano. Yo también me tengo que levantar temprano. Mañana va a ser el sorteo de la selección mexicana, se va a ver contra quién va a jugar en el mundial, mañana es el sorteo a las 10 de la mañana, yo necesito estar súper temprano, ya despierto preparado para ver ese sorteo y estoy aquí entreteniéndolos como su bufón, su payasito. Ah, dice Elena, me voy pero a la de Melisa, ah. va, va, va, va, a Elena acabó de, de reventarme el corazón, va, va, va, va, va, va, va, va, va, cámara, cámara cubo, cámara Melissa cámara Elena, va, va, va, va, va, luego no quieren que me salga lo barrio, lo, lo estado de México, cámara, cámara, cuando, cuando asaltemos sus transmisiones con cámara, ya se la saben en banda, no anden preguntando por qué, ya, con lo que dijo Elena, terminó de, de, fue la gota que derramó el vaso, Exactamente no hay barra, exactamente, exactamente, esto ya va en serio, exactamente, esto ya, esto ya empezamos a declarar la guerra. Ah, Akira dice, yo acabo de volver de estar mirando a la hermosa Melisa, me encanta su boquita. Ah, ah, ojalá me llame el muchacho del FBI, es tan amena su plática. cámara Elena, cámara Elena esto sí, esto sí fue personal esto sí fue otro traidor, Akira Akira y Elena se pueden ir se pueden ir a que les lean el oráculo se pueden ir a tomar por porque le lean los oráculos, que les lean el oráculo ándale, váyanse, no los necesitamos aquí con que mientras Maru se quede aquí y de School Men Force, y José Ponce, y, y New Sigma, no hay problema. Cálmate, Elena, cálmate, el muchacho del FBI. Pues gente, entonces ya me desilusionaron todos, es, me voy a tener que retirar, porque pues, yo traté de ser fuerte toda la transmisión, estaba muy triste, estaba muy deprimido, traté de reflejar una risa falsa mientras transmitía, pero ustedes lo lograron lograron destruirme así que está bien lo acepto lo acepto, estoy estoy triste estoy deprimido no debí transmitir si estaba deprimido así que ni modo ni modo vámonos a, a ver la, la transmisión de Melissa ¡Ah! dice Kip lo siento Ox pero soy fiel a Melissa ¡Ah! pinche Kip Siempre supe que eras un pinche traidor. Árale, ah, sí, lleguele, lleguele eh, este, ya ni me acuerdo, Elena, Lléguele, Elena, lléguenle Akira, el equipo. siempre lo supe, traidores. Mañana México contra Francia y Alemania. Mañana México contra Francia, Alemania y Brasil. <risa> estaría de pelos Apple Toy. O estaría maravilloso. Fíjate que sí se pudiera, eh, o sea, al menos le pudiera tocar Alemania y Brasil juntos en el, mismo, en el mismo grupo, sí podría pasar, ¿eh? Así que imagínate una de esas, estaría chidísimo. A mí me encantaría que le tocara con puro puro cabrón, puro que sí le vaya a ganar a, a, así a goleada. Porque me cae súper gordo el Tata Martino, ya me tiene hasta la madre. Quiero que lo saquen y como no lo van a sacar y van a seguir teniendo sus vacas sagradas como... Eh, Raúl este, Jiménez y eh, a Héctor Herrera y eh, a, a otros que no merecen estar en la selección y que nada más se estorban y que son que no dan nada de resultados, pero ahí son sus vacas sagradas espero, mañana sí les toque Ánimo, yo siempre estoy contigo, eso María Orduña eso, deja que pinche Kip se vaya pinche traidor Este, entonces mañana ojalá, ojalá le toque a México con con unas potencias mundiales para que se vea la calidad de, de equipo que es, que está para el perro ese equipo de México. Y ni modo. Ojalá fuera un equipo diferente, ojalá no hubiera tanto, eh, pues, negocios sucios ahí de, de, las, de las televisoras, de las marcas, con los jugadores. Todo es un negocio sucio y puros, eh, cada quien tiene sus intereses, por eso la selección es una cochinada, y por eso juegan, pero terrible, ojalá les toque con unas potencias mundiales, y que se rifen de verdad, a ver si sí, mándale mensaje Ox, gracias por la invitación a la boda, <risa> dice Leslie, mándale mensaje Ox, gracias por la invitación a la boda, Melissa está guapa y nomás. deberías buscar a alguien más, Alfredo García, que se vayan por la sombra, ja, aquí pura nación Oxlack. Like eso, que se vayan por la sombra, gracias New Sigma, le levantaste el ánimo, gracias. Ese Kibo es moderador de melissa ¡Ah! Kib es moderador de melissa ¡Ah, su madre! ¿Cuántos más quieren ser Judas? <risas> Dice Fim González, yo me quedo aquí contigo. No es cierto, gente. No, no estén este, no estén echando amarranavajas. Yo a melissa la quiero mucho. Al Cubo también. Este, somos muy buenos amigos. Todos. Eh, pero que Elena, eh, Kip y, y Akira, que le lleguen, que le lleguen, eso sí, pinches judas, eh, Melissa y el cubo me caen bien, claro, les deseo lo mejor, este todo normal con ellos, no tengo ningún problema, pero con Kip, Elena y Akira, que le lleguen, que le lleguen ya de una vez, pinches judas, yo también quiero que me toquen bailar la más fea. Es puro negocio, Oxlack. Es puro negocio lo que tiene el cubo y Melisa. Y... Ah, no, lo de la selección mexicana. Ah, ya. Sí, sí, sí, lo de la selección mexicana es puro negocio. Sí, yo pensé que estabas hablando de otra cosa. Sí, sí, es puro negocio. El César Buenrostro, moderador de Melisa. ¡Ah, pinchi Judas! El César Buenrostro, moderador de Melisa. ¡Eh! ¡Pinche Judas! Ahora sí, ahora sí, no sé no sé qué pasa ni te topan ox <risa> lautaro te contará todo el chisme Oxlack. lautaro te contará todo el chisme en serio no manchen tanto chisme hay no no haga, no hagan amarronavajas ahorita que termine ya la transmisión porque ya se acabó eh gente esto, se, esto fue la rajada peludona en su estación de radio preferida, la 57.85 FM. Nos vemos en el próximo programa. Y recuerden, aquí, aquí te entra el nervio. Pásenla bonito esta noche. Se quedan con la cumbia c -c -c -c -c cumbia. Más sonidera de la 56.5 FM, comienza ya, comienza la cucum, cumbia, cumbia. Así que quédense porque esto va a estar bueno. Ese es el siguiente programa que sigue, entonces ya nosotros nos tenemos que ir. Vámonos todos a la transmisión de Melisa. Bueno, vayan todos. Bueno, a lo mejor sí voy, sí voy, pero voy a poner la transmisión en la tele, a ver si está todavía Melisa. Y si no, pues nos vemos en la transmisión del Cubo, a lo mejor. Pues él transmite, transmite más noche. No anden amarrando navaja, gente. este Dejen ser feliz a Melisa. Dejen ser feliz al cubo. este Yo soy feliz. Yo soy feliz y el cubo es feliz. Yo soy feliz y Melisa es feliz. Eh, qué mejor, ¿no? Qué, qué mejor que, que sean felices, que la pasen bien. este Nada más que el, Elena Kip y Akira así pinches judas. Eso sí, eso sí, ya que ni vengan aquí a la transmisión. <risa> Elena, te damos un beso en tu trompita. Dice Japano, letras chinas. Alfredo Adame, moderador de Melisa. ¡Ah! Pinche Alfredo Adame. El canal de Melisa, eh, canal es Melisa A. Elena, el, Elena ya está de promotora de Melisa A. Muy bien, muy bien, Elena, muy bien. Dejen de ser feliz con 20 más. Exactamente, déjenlo ser feliz Déjenlos ser felices. Si se les ve que, es, que, que sonríen, si se les ve un brillo especial, déjenlos. ¿A ustedes no les gustaría que los dejaran ser felices? Todos, todos merecemos ser felices. Yo soy feliz. Tranquila, ya, sé, ya iré con quejas de que no nos lee. ¿Qué, ¿A dónde toca ya? ¿Ahora qué? ¿Quién nos lee? Gracias, Andrea. ¿De qué están peleando? Vamos, Andra, al cabo ni ¿Ahora qué? ¿Ya se van a llevar a mi mujer allá en la You Now? Yo acá peleando y acá ¿ya, ya andan de chapulines, ya andan de chapulines en el Juno you know, llevándome llevando a mi mujer, quién sabe a dónde. Ah, dale. No, pues cámara, lo lograron, me destruyeron. Yo que los quería tanto, me terminaron por destruir todos. Cámara, Judas, Judas todos, todos Judas. ¿Cómo que hago? ¿Este es moderador? ¿de? <risa> Eso no puede ser. Eso no puede ser porque en serio ya, ya me voy a molestar. ¿Cómo que Awitz es moderador de Melissa? No, en serio. Ya, ya fue suficiente. ¿Alex tienda moderador de Melissa? ¡Ándale, chingamos! ¡Ándale! No, sí, es una declaración de guerra esto. ¿Alex tienda moderador de Melissa? Va, va, ok, ok. Ok, van a sacar el peor lado de mí. Esto sí es la guerra. Cámara. Cámara. Ya nos vemos en la siguiente. El escorpión dorado es moderador de Melisa. Que la chingamos. Andrea moderadora de melissa Cámara. Cámara, vaya a todos. Vaya todos.